Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno estimados, hoy tenemos entonces un análisis que le vamos a estar haciendo a este 703-2, dos, dos cañones, ¿ok? Eh, tanque Premium de tier 8 que está en la tienda Premium actualmente para, para su compra. Así que si quieren y les gusta pueden adquirirlo ahí. Lo que sí tengo que, bueno, en principio eh, les estuve respondiendo los mensajes privados que me han enviado consultando por la compra de este vehículo. Por eso también, en partes es que le hago eh, este análisis. Se los prometí a los que me mandaron, les respondí y le puse: sí voy a hacer, sí voy a hacer, sí voy a hacer, sí voy a hacer, sí voy a hacer review. Eh, así que les agradezco los, los mensajes. Y nada, estamos ya arrancando con este análisis. Daño promedio tiene un daño de 390 por disparo, ¿ok? Eh, lo que está bastante, bastante bien, podríamos decir que, ten en cuenta que tiene dos cañones, ¿ok? O sea, 390, bueno, vamos a redondear en 400 y 400 son unos 800 de daño por salva, lo que no está nada mal, chicos. Todo lo contrario, está bastante, bastante bien. Después tenemos una penetración de 221 con APCR. Bien, munición estándar es APCR. Eh, perforante de compuesto rígido. Y como munición eh, premium, podríamos decir, tiene la, la munición HIT, ¿ok? Que penetra unos 270 a diferencia de los 221 que tiene la APCR eh, de base que viene ya con este tan con este vehículo. Eh, Después como munición explosiva en la tercera y tiene unos 61 de penetración y causa unos 530 de daño, ¿bien? Eh, munición que tal vez no lo vas a usar tan seguido, por eso llevo un par ahí por las dudas, pero eh, nunca viene mal tener un par, eh, un par por ahí. Bueno, después tenemos entonces... Una recarga que como yo lo estoy llevando en estos momentos, tiene 10.83 de recarga. Les recuerdo que lo tengo equipado con eh, ventilación mejorada, lo que es el apuntamiento mejorado de clase 1 y el estabilizador vertical. Y tal vez si no les convence esta configuración, también pueden llegar a cambiar lo que es el estabilizador por el nuevo apuntamiento mejorado. Que si bien ese apuntamiento mejorado, el nombre quiero decir, igual al anterior, en realidad no tiene la misma función. ¿Por qué no tiene la misma función? Bueno, porque el apuntamiento mejorado anterior tenía que ver con la velocidad del cierre de retícula. En cambio, el nuevo tiene que ver con el tamaño, es decir, afecta netamente a la dispersión, al, al parámetro que tenemos como dispersión, que en este caso es de 0.38, bueno, esto va a hacer que sea incluso un poco más preciso aún. ¿Qué más tenemos para decir al tanque? Entonces, recargan 10,83 cada proyectil. La salva completa, una vez que la disparas, recargan unos 21,66. Y dispara eh, entre proyectil y proyectil unos 5 segundos. Lo que está tardando más o menos. Tiene dos proyectiles, por supuesto. Uno en cada eh, en cada cañón, ¿no? Eh, después tenemos. La preparación de la salva, que son unos 3-4 segundos. Lo, lo que no está, no está mal, digamos, para preparar esa. Esa salva, ese super mega disparo que pega. Después la velocidad de giro del cañón, 23.08. Ni bien ni mal. Está bastante. dentro del, del rango, digamos. De un pesado, ¿no? Por supuesto. Después, ángulos de elevación y de presión del cañón. Elevación 18, menos 5, bien, pero. En realidad creo que tendría un menos 5,5, menos 6 casi te podría decir, la verdad que está bastante bastante bien lo que es la depresión del cañón. ¿Por qué? A diferencia de otros tanques, bueno, sencillo, porque este tiene la torreta muy muy próxima a lo que es eh, el frontal del vehículo, el frontal inclinado, ¿ok? Entonces te permite bajar un montón lo que es este cañón. Un montón de dentro de esos menos 5 No sé no, no es lo mismo tener menos 5 grados Y tener la torreta atrás eh, Digamos, en el sentido de que vas a tener Que asomar todo el chasis Del tanque por una cuesta O por un lateral Y puede que la pases mal porque Probablemente te disparen ahí Entonces esta al tenerlo bien adelante Es como que no, no, no va a ser tan Necesario asomar tanto, tanto del chasis Después velocidad de apuntamiento 2.76 Según nuestra equipación Recuerden que lo tenemos como ya nombré, Mencioné hace un ratito y además tenemos Los consumibles de raciones extra de combate Y la purga de la ventilación que yo recomiendo Que realmente lo lleven así No me han prendido fuego casi nunca la verdad Sinceramente con este tanque Y con todo esto Y más hermanos de armas por supuesto Está Más o menos eh, cerrando retícula en unos 2.76 la dispersión, como dijimos ya anteriormente, de 0,38, ¿ok? Eh, una dispersión típica soviética, incluso un poquito más preciso que otros. Es que el tanque está muy bien, chicos. La verdad, sinceramente, os lo digo ya. Empiezo a, eh, a definir un poco lo que tiene que ver con este con este análisis de esta de este doble cañón, que es una bestia. La verdad que... Creo que es uno de los mejores tanques premium del juego, sinceramente lo digo. Eh, como siempre, yo no me meto en la economía de cada uno, pero es que es una bestia. Sinceramente, es una bestia. Eh, DPM 2161, no es de lo mejorcito tampoco. Pero bueno, no, no, digamos, no está mal, no está mal. Eh, no, no, no somos una ametralladora ni mucho menos, no está, no está hecho para eso el tanque, digamos. ¿no? Puntos de vida, 1500 dentro del promedio, salvo algún que otro tanque más pesado. Va, no sé, en el sentido del Lowe, por ejemplo, que tiene 1650, pero está, está bien. Está dentro del promedio, la mayoría tiene, tiene eso. El chasis, acá nos ponemos ya en los puntos fuertes del vehículo. Blindaje de chasis, 140, chicos, 140. Recuerden que el Defender tiene 130 y el IS-6, por ejemplo, tiene 110. Bien. Entonces, 140 y fíjense la inclinación que tiene esto, por el amor de Cristo. Bien. Entonces tiene mucha mucha inclinación estos 140 les vas a sacar realmente el jugo y blindaje lateral del chasis 100 ok 100 milímetros eh, con lo cual si seguimos la regla de los tres cañones sería bastante bastante complicado que te penetren si haces una especie de 6 crape eh, estaría bastante bastante bien después blindaje de torreta 220 pero pero pero pero tengan en cuenta que acá arriba les van a poder entrar esta es una zona bastante bastante blanda del tanque en sí. Así que tengan cuidado que algunos tires 8 les van a poder entrar. O sea, ¿a qué voy con esto? Eh, no se muestren más del tiempo que deben para disparar. Bien, no no es que disparas un tiro y te quedes ahí mirando la luna. O contemplando el paisaje. Directamente disparás y guardás. O si tenés algún eh, enemigo de lateral, disparás la salva y te metes de vuelta, ¿bien? Um... ¿Qué más? De torreta lateral 120, está bastante, bastante bien. Y 90 trasero. Bastante troll el tanque en sí, lo que es este blindage. Movilidad, potencia motor eh, 720, pesa unas 60.5 toneladas. Tiene una potencia específica de 11.19, ¿ok? Eh, 11.19, ¿qué significa esto? Bueno, que en realidad tendría que ser un tanque bastante limitado en su movilidad, pero... Realmente no es del todo cierto esto ¿Por qué? Porque yo creo es una sensación, ¿no? Bueno, supongamos que tiene unos 12 Porque 11.9 es casi lo mismo um, Creo que tiene poca resistencia al terreno Y eso es, es Digamos, es beneficioso para el tanque ¿Por qué? Porque hace que te puedas mover De manera más suelta, podríamos decir Por terreno blando o semiblando Medianamente blando Entonces... Eh, tiene bastante buena movilidad, digamos, ¿no? Para ser un pesado, ¿no? No se olviden que es un pesado. Velocidad máxima 38. No vamos a tener ningún tipo de inconveniente. En alcanzar esa velocidad máxima. Velocidad de rotación. Eh, en reversa 15, me olvidé de decir. Rotación con 31,63. Camuflaje es. Bueno, no, no, no es algo que nos importe. Realmente, si te. no si, Digamos, si estás pensando en comprarte tu tanque premium. O es tu primer tanque premium. O más o menos estás aprendiendo el juego. Si vas a sacar un pesado de este estilo, por lo menos, y te diría que casi todos, no debes fijarte mucho en, esta, en este índice de camuflaje, no, no, no está hecho para eso el vehículo, con lo cual tampoco es muy relevante. Por eso directamente lo, eh, ahí lo, lo tachamos. Detección 385 metros, bien. Um, yo creo que puede llegar a alcanzar un poco más de rango de visión con otro tipo de tripulación que en este momento no estaría teniendo acá, um, pero tal vez... Creo que, digamos, el, lo que sería la habilidad de conciencia situacional más la habilidad de reconocimiento... ...le podrían dar unos 20 más de visión. Sería algo así como unos 405 metros alrededor de eso, más o menos. Recuerden que está potenciado por las raciones extras, ¿ok? Que nos da 15 eh, de visión. Es mucho. Realmente es bastante, sí. Bueno, eh, ¿qué más? 804 lo que es el alcance de señal Bien, bueno Dicho lo dicho nos vamos a ir entonces ya Básicamente eh, En conclusión, así mirando los números Ahora vamos a ir al campo de batalla Pero en conclusión los números dicen que es un buen tanque Dice que es un tanque sólido Que es un tanque que Te va a ayudar a rebotar Un montón de tiros y que tenés que cuidar Ese HP como si no hubiera un mañana Bien, porque eso es lo que te va a permitir Como tú, básicamente con todos los tanques Pero subsistir bueno chicos, vamos al campo de batalla. Bueno chicos, aquí estamos. Entonces vamos a estar probando este 703-2 doble cañones. Eh, estamos en una partida tier 7 y tier 8. Eh, tenemos dos posibilidades básicamente acá la de irnos a la zona habitual de los pesados y si no el pueblo también sería una buena eh, alternativa bien vamos a empezar fíjense lo que les decía el tema de la movilidad que no, no se mueve del todo mal eh, y esos 35 36 los agarramos fíjense que esto es terreno medianamente blando bien y los agarramos sin ningún tipo de problema con lo cual esa movilidad no es tan mala eh, te diría que todo lo contrario, se mueve bastante, bastante bien. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver si podemos aprovechar si nos viene alguno de, por ejemplo, el KB4 o alguno de ese estilo de tanques. Bueno, el 703-2 del rival eligió ir de aquel lado. Esto no es recomendable hacerlo, cruzarse así Como no, si no vieron mañana, pero eh, Visto Y entendiendo que no hay mucha gente Un T32 se pone de aquel lado Es que ya se metió allá Voy a empezar a, a apuntar hacia aquí, supongo No sé cómo me spotea. Del, del lateral le metieron la doble bomba y les salió, lo cual está bastante, bastante bien. Um, sí, no creo, no creo que sea realmente... Sí, hay algo por ahí, no lo vamos a detectar en la historia de la vida, olvídate, no hay ningún tipo de chance. Eh, ellos están de aquel lado bien, entonces vamos a intentar... Esperen que quiero despintarme. Unos 3, 2, 1, vamos... Nunca crucen por ahí si están pintados porque es que se la pueden llevar a, a, a comer y no, no no no no no regalemos ese HP tan preciado bien eh, no veo bien ahí trato de hacer un ciguillo pero es que a esta distancia no bueno mira le hemos entrado al cable 4. Bueno, el cabe 4 está mal... Está mal ubicado ahí. No, no, no, no está... No sería lo mejor estar ahí. Eh, el proveto no se espotea allá. Pues puede ser, es posible. Que asciende acá al lado. Ok. Eh, estos de acá tienen que arrullar a esos stair y todo lo que hay ahí. luchar con cabeza quiero decir, ¿no? O sea, no, no. Va, no sé, ahora yo capaz que mando y me la como porque no. Por no, no tener una conciencia situacional adecuada. Pero bueno, puede, puede fallar. Pedimos eh, asistencia. Le metemos un tiro al lower. Vemos que la torreta, como dijimos, entonces tuvo suerte de que le rebote ese tiro. No tenía que haber tirado. Eh... Estamos recargando, esperamos. Mm -hmm. No. No, no, no, no, no. Ahora sí se la clavamos, le dañamos 400 le pegamos eh, Y yo creo que Yo creo que sería momento de avanzar Pero Te pido permiso querido, tenemos todos los puntos de vida Así que avancemos nomás ¿Qué tenemos allá? Le metemos una bomba Es que, a ver, disparé Ese tiro en particular, vamos a cambiar la gita Ahora porque vamos a pegarnos la vuelta y vamos a ir a defender un poquito la base también Llevamos 1500 Fíjense que no hicimos prácticamente nada en la partida Y ya llevamos 1500 de daño Este super Hellcat Espero que no me pegue de lateral No era para él la hit Bueno, lamentablemente hemos tenido que utilizarla Tampoco es que, digamos, Me voy a poner aquí en, en decir Bueno, por no gastar una munición Le pegamos sí no tenemos la suerte de, de, de pegarle. tenemos que tener cargada una PCR. Pero es como quería irme contra el BK-100 directamente. Bueno, es que no lo, no lo hemos logrado. Bueno, esa sí se la clavamos. El producto nos está tirando desde esos arbustos de ahí. Uh, ok, ok, ok. Bien. Fíjense, chicos, hasta ahora no hemos hecho demasiado Y nos están eh, Capturando base Ok Ahí está nuestro querido Progueto A ver Si podemos darle Un beso No, no hemos podido Es que nos tenían en la mira también, tampoco quería eh, Comerme ese daño hay un 703, 2, un T-43. Vamos a ver si podemos hacer acá la. Una SU-122-44 tirando explosivas desde el lateral. El tema es que nosotros estamos en inferioridad numérica acá, básicamente. Y ellos tienen mucha gente metida acá. Con lo cual, eh, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo alguito más. Me despinta. Qué lástima. Porque acá es que tenés que tenerlo pintado. Si no, el tiro va a, a... San demonio. Es que no... Necesito asegurar estos tiracos. 3, 2, 1. Primer tiro. 3, 2... 1, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1, va. Vamos a hacer un experimento a ver cómo sale. Un tiro bien pegado y el otro tiro mmm, se nos fue al demonio. Traté de, de asegurar los tiros. Hemos completado una misión, no sé bien cuál sería eh, Él está bien ubicado, no, más o menos Iba a decir que estaba bien ubicado, pero tampoco Hay que tener un, po un poquito de paciencia A ver si llegamos a los 5 segundos Yo sé que a veces es desesperante Llegamos 3100 de daño Que a veces es desesperante tirar la... la... No se penetró el blindaje, fíjate. Pero es que quiero tener los dos, las dos municiones ahí. Fíjense lo troll que es el blindaje. Le estoy pegando con 270 de penetración y no lo logro penetrar. Ahí va, ahora sí. Ahora sí, 419 de daño. 3.500 de daño llevamos. Bien reducido eso, perfecto. Ahora sí vamos a avanzar. Eh, lamentablemente... Bueno, aquí nos viene el proyecto para atrás. Así que el Type nos podría llegar a ayudar Lo que pasa es que realmente dudo Que eh, Tira PCR, me parece muy bien Yo creo que el Type No, eh, dije Me equivoqué Dije que el Type iba a ser lo suficientemente solvente. Viene la SU para buscarnos seguramente. Obviamente. Y sí, nah, es imposible. Es que el proyecto, primero que juega bien... No, no, es, debe tener una buena puntuación, supongo. Eh, 3500 de daño, 400 de asistidos, son unos 3900 de daño. Y fíjense, chicos, que en las partidas no hicimos prácticamente nada. Creo realmente que mi equipo se equivoca al, al avanzar a la base de ellos. Cuando el, el, la, el meollo, digamos, la cuestión estaba en nuestra base. Si nuestro equipo hubiese vuelto a base... Si hubiésemos tenido superioridad numérica, eh, creo que hubiésemos, mm, por lo menos, no sé si ganado la partida, pero por lo menos no haber perdido por cuatro. Que tampoco está mal, digamos, ¿no? Eh, pero digo, creo que mm, me parece, ¿no? Que a veces no es la cuestión siempre ir hacia adelante como si no hubiera un mañana y no importara nada. No, no, no. Mirá el mismo mapa, fijate, analizar la situación tener tipo, como se dice habitualmente, conciencia de la situación, de qué es lo que está pasando. ¿Te conviene avanzar a la base enemiga para que no haya nadie? O ponerle tal vez hay una Arti con un pesado. Cuando el daño en realidad lo tenés atrás, en tu base. Entonces lo que te. Consejo, ¿no? Lo que te conviene es, te das media vuelta y te volvés a la base propia, ¿no? La base de uno. Y después. Ves que. Mirá, es que el peloto juega bien. Olvídate, te lo dije. Bueno, mira, bueno, lo voy a También tuvo una buena partida, pero. Es un proveto 46. Eh, no, está, no, está, no está nada mal. Eh, pero bueno, ellos la jugaron bien. Nosotros lamentablemente no, no, no, no pudimos conseguir eso. Eh, Igual voilà, así todo. Hemos hecho 3.863 de daño, chicos. 3.800. Que sumado a los 632. Son algo así como unos 4.400 de daño combinado. Dos kills. 1.340 de bloqueo, ¿ok? O sea, ten en cuenta que eh, hemos bloqueado un montón. Sí, está bien, me vas a decir si es una partida de tier 7, de tier 8. Eh, chicos, pero con, estas, con este tipo de tanque puede hacer este tipo de partidas en cualquier momento. No, no es necesario eh, que te monte una partida de tier eh, 6, 7 y 8 y, y listo, ¿no? Porque tampoco es eso. Eh, Había un montón de tanques. Bueno, eh, siempre tenés que tratar de maximizar lo que es la digamos lo, lo bueno que tiene tu tanque, bien, tus buenas, tus condiciones, trata de maximizar y de eh, hacer que el otro, bueno, disminuirlas lo máximo posible. Eh, lamentablemente, bueno, ahí ya me veía totalmente rodeado, rodeado como si no hubiera un mañana, pero bueno, nada, creo que hicimos una buena partida. Eh, 4400 4500 de combinado más o menos. 4500 entre las dos cosas más dos kills y creo que, que el tanque está muy bien, realmente el tanque está, está muy muy bien eh, Hemos salido top daño por lejos, o sea, prácticamente hemos doblado el daño que ha hecho el tipe 59 O sea que este tanque, imagínense que yo lo manejo así, una persona que, que, que tiene buenas manos Puede sacarle mucho mucho provecho a este tanque y le puede sacar muchísimo muchísimo jugo Así que bueno chicos, yo realmente se los, los recomiendo que lo tengan. Obviamente, como siempre les digo, yo no me meto en la economía de nadie, por supuesto, eso está clarísimo. Cada uno tenés ganas de comprar, si no tenés ganas, no lo compras. Ahora, si tenés la posibilidad de comprarlo, y yo te lo recomiendo, la verdad que sí. La verdad que si sí, tenés la chance, te lo. Te aconsejo que, que es, un buen, es un buen tanque para tener en tu, en tu garaje. Y además, no, no les voy a decir ningún secreto, ni, ni tampoco voy a descubrir América, ni mucho menos. Pero es verdad que tenemos un doble cañón, ¿bien? Y eso te hace un poquito especial. Es el único tanque premium con doble cañón, así que eso es un golazo. No lo tiene ni el Defender, ni el S6, ni el Lowe, ni ninguno de todos los tanques premium que ustedes ven acá abajo que tengo. Ninguno lo tiene. Este es el único doble cañón. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado la, el análisis de este vehículo. Cualquier duda me la dejan en los comentarios, como siempre la estaremos respondiendo en la medida de lo posible. Eh, nada, abajo tienen las redes sociales, por supuesto. También tienen arriba acá el canal de Twitch. Les agradezco a toda la gente que ha donado en el canal aquí este mes. Eh, todos los chicos, Enderlack, Lael, Redstail, Kuche, Harold, Centurion. Bueno, eh, a todos, a todos, a todos. Sinceramente, de corazón les agradezco porque me ayudan un montonazo. Y ya en nada, en el corto plazo me estoy comprando los auriculares para poder. Eh, tener un mayor eh, rendimiento aquí en los, en los videos. Un saludo gigante, cuídense y que tengan un hermoso día, hermosa semana, hermoso mes, hermoso todo. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.